...trasladar una profunda consternación. Eh, estamos muy preocupados con la situación de nuestra joya natural más preciada, con eh, un lugar de incalculable valor, reserva de la biosfera, patrimonio de la humanidad, eh, que tiene absolutamente todos los reconocimientos de protección eh, y nuestra atención se va a centrar ahí las próximas horas. Eh, entendemos que no es nuestro papel como fuerza política de la oposición... Eh, ir al centro de mando, a colocarnos en el centro de las operaciones. Confiamos en que el dispositivo funcione eh, como creemos que está funcionando, porque además conocemos a los profesionales y sabemos de su absoluta entrega a, y su absoluta vocación a la labor que desempeñan. Eh, pero sí queremos eh, escuchar las voces de fuentes secundarias eh, como las organizaciones ambientalistas y ecologistas que están en el entorno de Doñana, que incluso tienen oficinas dentro del parque y que están trasladando algunas consideraciones que nos parecen importantes para, como legisladores, que es el papel que en este caso tenemos, poder eh, poner sobre la mesa medidas y mecanismos para que eh, la prevención de los incendios, eh, también la calidad de la eh, extinción de los, de los incendios y, sobre todo, eh, eh, la importancia de saber que los grandes incendios van, van a ser una eh, pauta de los próximos tiempos, que el cambio climático también supone eh, que lo que hasta ahora eran incendios se conviertan con mucha más facilidad en grandes incendios, como es el caso que no ocupa.